Hoy tenemos el gran honor y privilegio de tener a Raúl Álvarez Moreno, eh, colega profesor del Departamento de French-Hispanic-Italian Studies, aquí en UBC. Y hoy eh, vamos a conversar unos minutos sobre dos poemas, <coughs> dos textos cortos, sonetos de Luis de Góngora, eh, poeta español, eh, del siglo XVI-XVII. Eh, eh, um, bueno, muchísimas gracias, uh, Raúl, por aceptar la invitación, invitación de charla sobre estos dos textos. y eh, ¿Cómo empezarías tú a uh, hacer una lectura, uh, leer, interpretar uh, estos dos sonetos? Primero, gracias John por proponerme hablar de estos dos poemas para tu curso. Eh, quiero decir que cuando me propusiste hablar un poco de estos dos sonetos barrocos de Góngora, eh, dándome la opción bien de hablar de los dos o elegir uno, al principio pensé elegir el segundo, quizás más famoso y representativo, eh, está en todas las antologías. ¿no? Pero tras releer ambos, eh, creo que se pueden leer como una especie de díptico, ¿no? Eh, como dos páginas, como dos partes que se complementan. Eh, no sugiero que esta fuera la intención del autor en absoluto, eh, aunque son de la misma época, eh, están fechados en el mismo año, pero quizás ese mensaje, el mensaje de ese oye, sin mensaje del soneto 1, eh, de, de pura honestidad, templo sagrado, para esa petición de atención, sea el carpe diem, ¿no? el disfruta de la vida antes de que te hagas vieja y tu tiempo se acabe del soneto 2 mientras por competir con tu cabello. Pero ahora volviendo un poco a la pregunta, ¿cómo empezarías una lectura de estos textos? Hay varias formas, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, una analogía entre escritura y arquitectura en el primero, que es con, como hacían como el templo, o quizás incluso el poema como cuerpo, como padre, porque con sus partes, que es lo que está describiendo el poeta. Pero el, quizás el, el, poema, el, el primer primo, el poema para, uh -huh. para ayudar a, a, a los uh -huh. oyentes... Tenemos una, una descripción de, de un edificio, un, un templo. Uh -huh. Implícitamente hay una comparación con un cuerpo, cuerpo de mujer. Sí. Sí, pero quizás creo también que una clave de lectura adecuada a este nivel podría ser el principio barroco y presente mucho en la, la obra de Góngora del ser versus el parecer. ¿no? Eh, de este modo. Tras trabajar y entender los poemas, ¿no? que suponemos que los estudiantes han hecho en casa siempre, eh, podemos preguntarnos, ¿qué puede estar tratando de hacer Góngora? ¿no? ¿Por qué está construyendo estas estructuras poéticas tan elaboradas? ¿Qué otros temas o tensiones subyacen tras estas arquitecturas, y uso esa palabra con intención, retóricas tan cuidadas, tan perfectas, con todos esos clichés, ¿no? como la comparación de la mujer con el templo, el carpe diem, el tempus fugit, ¿no? los efectos del paso del tiempo, o el memento mori, el recuerdo de la muerte. ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? no Y creo que por debajo de todas estas convenciones no muy novedosas, eran temas muy tratados ya, muy, muy conocidos, aunque él las trata de forma diferente y más original, y esto es parte del paquete, hay también otras cosas pasando que son las que yo creo que más me interesan a mí, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, eh... ¿Puedes hablar un poco sobre, bueno, primero sobre el tema de ser y aparecer y luego eh, cómo querías tú eh, complicar eh, ese, ese tema en tu, tu lectura? Sí, eh, creo que resumiendo un poco con la limitación del tiempo de este vídeo, ¿no? eh, creo que lo primero de todo Góngora que está haciendo eh, eh, con este juego entre ser y parecer es, es jugar precisamente, ¿no? está compitiendo ¿no? cualquiera que lea estos sonetos por su nivel y calidad podría pensar que fueron compuestos por un poeta maduro, consagrado al final de su carrera pero no, los escribe con 20, 21 añitos eh, probablemente en la universidad con la edad de nuestros estudiantes y a, a este juego y competición eh, van asociados yo creo que tres debates o tres tensiones de gran interés, en los que no voy a entrar, pero que los voy a sugerir. Uno es el de los antiguos versus los modernos, en ambos sonetos. Todo joven, no, de todas las épocas, incluso nuestros estudiantes, desean superar, ser mejores que los anteriores. ¿no? Eh, particularmente los considerados como los clásicos. ¿no? Y eh, Garcilaso de la Vega, el primer poeta español considerado un clásico, tiene un poema... Muy similar, una versión que me, creo que es el poema 13, que empieza en tanto que de rosa y azucena se muestra la, el color en vuestro gesto. ¿no? Entonces, es, hay esa, esa respuesta ¿no? al clásico, al, al, al, al, al anterior, al viejo, ¿no? digamos. Eh, otra oposición interesante es la del renacimiento frente al barroco. ¿no? Eh, estaría bien analizar esos poemas juntos, es otra forma de leer en tanto que de rosa y azucena con mientras por competir con tu cabello porque nuestro soneto el de Góngora supone una ruptura del equilibrio del orden un aceleramiento una intensificación que no encontrábamos en el de Garcilaso no por ejemplo en el de Garcilaso dice el, el, eh, vuestro mirar ardiente honesto enciende el corazón y lo refrena enciende el corazón y lo refrena va para adelante pero para atrás recupera el equilibrio sin embargo el de Góngora Nunca recupera el equilibrio, siempre va a más, a más, a más, intensificando. ¿no? Y eso es una, eh, interesante. Barroco frente al Renacimiento. Y una tercera tensión sería entre la escuela andaluza y de poesía y la castellana. Góngora es español, pero es de Córdoba, es andaluz. Y eso es muy importante. En el siglo XVII continúa la vieja rivalidad poética y también lingüística, entre poetas castellanos y andaluces. Si vemos, por ejemplo, las aliteraciones, los juegos de los sonidos de Góngora con la S, no están hechos para gente como yo, que pronuncian la Z. Están hechas para gente de Andalucía o de Latinoamérica, que se sean. Y eso es muy interesante, ¿no? Eh, Góngora es un poeta andaluz de la escuela andaluza, eh, su máximo poeta, ¿no? En resumen, Góngora está tomando un reto, compitiendo, jugando aproximándose a temas serios de forma lúdica. Esto es para él como una especie de entrenamiento hacia sus grandes poemas posteriores. Y me pregunto ¿no? si él, que era un gran gambler, ¿no? un jugador que le gustaba mucho jugar las cartas y perdía todo su dinero, eh, ese tomar riesgos de su vida, del juego, también lo está aplicando a, su, a, su, a cuando escribe poesía. ¿no? Me, me interesa esta, esta figura de, del juego, porque también me parece que tiene que ver con eh, la forma, la estructura del soneto. ¿no? Por un lado, uh -huh. es una estructura dada, ¿no? o sea, tiene sus reglas, etcétera, etcétera, como uh -huh. cualquier juego, ¿no? tiene sus uh -huh. leyes. Den, pero dentro de esa estructura, lo que intenta hacer eh, el poeta, aquí Góngara, uh -huh. es innovar, hacer algo uh -huh. nuevo, o sea, mostrar sí. a, alguna nueva perspectiva y así ganar de algún sentido el juego también cuando se escribe dentro de la tradición reconoce re reconoce la tradición y a la vez intenta sí. añadir una nueva sí. eh, eh, es, inter... es exactamente lo que está diciendo se trata de reformular lo viejo no de lo convencional de forma novedosa no añadir complejidad al texto no yo creo que se puede podríamos dar muchos ejemplos no lo hace de formas, por ejemplo, rompiendo las normas tradicionales. ¿no? Eh, el, el, el retrato empezaba como en el soneto tradicional, lo usa en el soneto segundo nuestro, ¿no? de, de arriba abajo, cabello, frente, labios, cuello. Pero el, si vemos en el soneto primero, invierte la forma clásica del teatro, del, perdón, del retrato, y va de abajo arriba, empieza por las piernas, luego el cuerpo, boca, ojos, pelo. Y hay una cosa muy interesante que yo creo que resume muy bien, es un buen ejemplo. Si vamos al final, al último verso del el último verso del segundo soneto, cuando dice al final, ¿no? La gradación final, la, o la degradación, diríamos mejor final, dice en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Una vez, cuando yo enseñé este soneto, mi mejor estudiante me dijo: pero Raúl, humo debería ir después de polvo. Porque dice, primero es tierra, luego el polvo, y luego el humo, y luego la sombra, porque el humo es después. Pero en realidad Góngora no está usando humo ahí como smoke, lo está usando como humus. Ah. Está usando la acepción latina eh, de tierra orgánica, no que, que entonces iría justamente después de tierra. Entonces, ese es un ejemplo muy bueno de cómo Góngora juega con las etimologías, con los otros sentidos de las palabras para crear esta, esta, este nuevo lenguaje poético nuevo. Y obviamente, si a los 21 años puedes ya hacer esto, es que vas a hacer grandes cosas en el futuro, ¿no? Y, y el soneto ya es como un pequeño corsé, como un, una camisa de fuerza que ya se te queda pequeño, ¿no? Que, que entonces él va a acabar creando el polifemo, las soledades, todos esos grandes poemas largos, ¿no? Es interesante, o sea, estás empatizando la juventud de Góngora, del poeta, en este momento, y de la ambición ¿no? Eh, suya, y la idea de renacimiento, eh, de una nueva tendencia, ¿no? o sea, el gongurismo, ¿no? a veces sí. se usa esa palabra. A, a la vez, eh, eh, estos, sobre todo quizás el segundo soneto, eh, tiene una visión, qué sé yo, muy pesimista del futuro. ¿no? El futuro es la muerte, como dices, el tempus fugit. El futuro es la desintegración, es polvo, es sombra, es nada. ¿Cómo relacionarías esas dos tendencias? Sí, yo, yo creo que aquí además hay otras dos cosas interesantes pasando. Y, y, y ahora vuelvo. Eh, Yendo un poco con la anterior, la primera está relacionada con, con la representación y la mímesis. ¿no? Eh, si abrieron el, su curso hablando de qué era la literatura, veíamos que eh, habrán visto que una de las definiciones más tradicionales que venía de Aristóteles es la mímesis, imi, la, ¿no? la imitación de la realidad. ¿no? Digamos, la pluma sería como el pincel, los adjetivos, los colores, y Góngora es, estaría pintando un retrato que refleja un objeto real. En nuestro soneto sería una mujer hermosa, ¿no? Imaginamos que esta es la versión tradicional de qué es la literatura. ¿no? Pero esto aquí aparece problematizado. ¿no? ¿Qué imita, qué representa el soneto primero del templo? ¿no? Uno diría, una mujer hermosa, un monumento de mujer. ¿no? Todavía se dice en español, cuando alguien es hot, es un monumento de hombre o es un monumento de mujer. Pero, ¿estamos seguros de esto? Sin contar que sea una reescritura de un poema anterior, italiano, también podría leerse como un poema a la Virgen, de ahí el lenguaje religioso que se escuche, o incluso todavía más, como una, eh, un poema a una imagen, a un icono, a una escultura de la Virgen. Esa figura retórica se llama Éxfrasis. entonces el poema sería una versión de una versión. Eso se ve todavía más claro en el segundo soneto, que es una versión de Garcilaso, y el de Garcilaso es a la vez una versión de, Bernard, de uno italiano, de Bernardo Tasso, cada a la vez puede ser uno de Ausón un poeta romano, y ahí se pierde en el tiempo, ¿no? Lo que tenemos aquí es la primacía de las palabras sobre las cosas. Como diría Ridano, lo que hay fuera del texto no es más que otro texto. Y esa creo que es una de las claves de la modernidad y fascinación que luego ejerció Góngora sobre los más modernos, incluso los vanguardistas. Eh... Pero ese aspecto que decías es muy interesante y creo que podemos un poco cerrar aquí, volviendo al comienzo, al díptico y al contraste entre ser y parecer. ¿no? Si vemos al final del soneto segundo, de alguna forma es eso, eso que decías del pesimismo, ¿no? de que se cierra casi nihilismo, ¿no? la nada, el nihilismo, un ¿no? nihilismo casi poético. Eh, de alguna forma, con la mujer y, y, y las. Y, al final del soneto segundo, de alguna forma, con la mujer y su belleza convertidas en tierra, humo, polvo, sombra y nada, es la destrucción, es la ruina, otro elemento muy barroco del templo, del monumento del soneto primero. ¿no? Eh, por, eso se, por eso yo propuse leer los, los dos como un díptico también. Como en el cuadro de los embajadores de Holbein, ¿no? que está en, creo que en el National Gallery, ¿no? en Londres, en tu país, eh, este soneto es una advertencia ¿no? de que tras esa soberbia, tras esa elevación con menosprecio, ¿no? que dice Góngora, tras esa arrogancia de la belleza, se esconde siempre detrás no solo la muerte, la calavera de ¿no? Scalp, como en el cuadro de los de, de Holbein, ¿no? sino incluso más allá, Góngora, ¿no? la disolución radical la nada. ¿no? Y esto casi nos lleva... Eh, este es un tema que aparece mucho en Góngora, ¿no? pero que al final casi me hace preguntar, nos podemos preguntar, ¿no? los estudiantes, ¿qué es lo que queda aquí? ¿no? La nada, después de la nada. ¿no? Y yo creo que la respuesta podría ser el poema, el arte, la escritura, la literatura. ¿no? Me pregunto, y cierro si quiere, podemos discutir, pero con esta reflexión, ¿no? si toda esta proliferación formal si todo este exceso poético, si toda esta intensidad artística, esta desautomatización extrema no es en el fondo la respuesta del arte a la muerte, ¿no? al polvo, a la nada, con la que acaba el segundo soneto. ¿no? Si el exceso, eh, si este exceso poético, formal, no es un mecanismo compensatorio de la vida ante la muerte. Eso es lo que yo quiero, de alguna manera. no Al fin y al cabo, el goce, el placer al que invita, al carpe diem, pasa, es breve, ¿no? Eh, pero el arte, su escritura, es lo que le permite permanecer, no solo ya en los lectores como nosotros, sino ya en sus, incluso en, eh, muy pronto en sus seguidores, los gongoristas, con nombres tan ilustres como Sor Juan Inés de la Cruz o Calderón de la Barca, eh, superar el paso del tiempo, no que es, yo creo, siempre nuestro enemigo, ¿no? no solo el enemigo de la mujer del poema, sino el nuestro. ¿no? Particularmente en este año perdido ¿no? de la pandemia ¿no? que estamos viviendo. ¿no? Se ve muy bien. ¿no? En conclusión, yo creo también podemos decir, ¿no? forma y fondo, unidos, con sentido, igual a gran poeta. ¿no? Yo creo que, que es, que es yo creo Góngora. ¿no? Entonces, al final, este es un poema, no tanto o no solo, sobre lo que aparentemente describe, sino sobre la, el proceso de descripción, ¿no? el proceso de escritura que rescata del humo, de la tierra, de la nada, que rescata y preserva algo para el futuro. Sí, exactamente. Y eso es también algo muy barroco. De hecho, hay otro soneto muy famoso de Lope que es un soneto me, eh, me manda a hacer violante, en mi vida me he visto en tal aprieto, en el que es un soneto sobre cómo se hace un soneto, ¿no? A, los, a Góngora y a los, del barro, a los barrocos les encanta eh, el mismo proceso, eh, incluso se ha dicho que muchas veces eh, que el Quijote es una novela sobre cómo se hace una novela, ¿no? y, y eso, es una, eso es una idea que está constantemente eh, en, en esta época no aparece mucho en el barroco y y, y, en, y es parte del juego de ese de ese carácter lúdico al que volvíamos no eh, si vemos por ejemplo en el, en el soneto de Garcilaso Garcilaso está Tienes esa sensación de que está proponiendo algo serio no eh, no no no no no eh, no pero ya lo sé. Yo creo que Góngora aquí, de alguna, aunque no digo que no sea serio, pero está, está, es otra actitud hacia la poesía, ¿no? En, y de hecho, ya diferente, ¿no? Y de hecho, seguimos leyéndolo. ¿no? Después de, uh -huh. qué sé yo, 300 años y más, y, uh -huh. y tiene aún una nue siempre nueva pertenencia a, a donde estamos ahora. Uh -huh. nos ayuda y no, nos provoca conversaciones como, como, como esta, muy, muy productiva. Sí, pero no debemos olvidar que Góngora fue olvidado durante muchos siglos. ¿no? En el siglo XVIII y durante el siglo XIX aparece esa aparece esa división ¿no? eh, de príncipe, eh, eh, del príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. no Le convierten en una especie de vampiro <risa> Eh, eh, y, y si ves el, el, su, su retrato de Velázquez no <ríe> casi parece Nosferatu ¿no? y, y, y lo encierra en un ataúd no por varios siglos no y, y tienen que ser eh, pues los simbolistas franceses no Berlín Mayormé sobre todo y e incluso y, y luego eh, crítico, autores latinoamericanos más que españoles como Rubén Darío pero incluso el crítico, el crítico mexicano Alfonso Reyes eh, o el mismo Lezama Lima, ¿no? los que de, de alguna vez eh, de, a, acabarán reivindicando, y, y luego, por supuesto, los vanguardistas españoles eh, de la generación del 27, Federico García Lorca, Alberti, eh, los poetas nuevos vanguardistas. ¿no? De hecho, la generación del 27 se llama así por el año en el que muere Góngora. ¿no? Góngora muere en, en 1627, ah. y eh, la generación del 27... Toma su nombre, ¿no? Pero eh, le olvidaron, o sea, no porque se salía de todos esos moldes, ¿no? Del clasicismo y, y, y lo, incluso hablaban de él como alguien de mal un poeta de mal gusto. Entonces podemos rescatar algo que en algún momento parecía sí, muerto sí. y ahora como un vampirio, me gusta esa imagen, ¿no? Sí, sí, exactamente. No, bueno, Raúl. Muchísimas gracias uh, por tu tiempo, uh, por, por todo lo que nos has eh, eh, dado para ayudarnos con la eh, interpretación, interpretación del texto. Ya sé que, que hay mucho más eh, que sí. tú para decir, que pod pod podríamos discutir, mm. pero por ahora, otra vez, muchísimas gracias. Mm -hmm. no, a ti, John.